La gente está furiosa en estos días. Están luchando impotentes contra un megaestado que nació a la sombra de la pandemia del coronavirus. Este megaestado, impulsado por la globalización y reforzado por los medios de comunicación, resulta ser invencible. Las personas que todavía tienen cierta sensibilidad judeocristiana manifiestan en su mayoría una gran aversión hacia este megaestado. Pero este nuevo sistema se impondrá poco a poco, porque las gentes que se oponen no son consecuentes con ellos mismos, ya que ellos también han abandonado en gran medida el cristianismo bíblico. Los que son más o menos coherentes en esta lucha son, sin embargo, siempre religiosos fríos, tímidos y sin convicción de fe. Dan la apariencia de ser cristianos, pero en el fondo su fe es solo formalismo e hipocresía. Estos cristianos formales a veces están llenos de presunción y arrogancia porque poseen cultura, elocuencia y la forma. Conocen las frases, los clichés y las formas del cristianismo bíblico, pero solo profesan un cristianismo romántico, inútil, impotente y sin vida. El origen de todo esto es el abandono de la fe cristiana, lo que ha creado en la sociedad un estado mental especial. Este nuevo estado mental pronto será capitalizado por el megaestado, para tratar de destruir todos los vestigios del cristianismo bíblico y establecer un sistema político en el mundo donde cada individuo, grande y pequeño, rico y pobre, Estará bajo control de vigilancia permanente. Este mega estado pronto tendrá un líder mundial, a quien la Biblia llama la bestia o el anticristo. El apóstol Juan dijo en el libro de Apocalipsis, Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. La imagen de un caballo blanco aquí no es insignificante. Se trata de una estrategia engañosa detrás de un discurso utópico de paz, justicia social, el bienestar y la prosperidad para todos. Pero con el tiempo, el sistema revelará su verdadera intención, que es reducir a la gente en zombi para controlarla mejor, y sobre todo la destrucción definitiva de todos los vestigios del cristianismo bíblico estableciendo una religión sin cristo que una en nombre de la paz todas las sensibilidades los cristianos formalistas serán los primeros en unirse a esta nueva religión porque ya son cristianos sin cristo que solo se interesan por la forma y la religiosidad no obstante todos aquellos que rechacen la religión y la marca del anticristo, profesando públicamente el nombre de Jesucristo, serán apartados, torturados y decapitados. En realidad, será un sistema extremadamente feroz, ya que el poder de este sistema emanará directamente del diablo. Por esto, Jesús pronto sacará a todos los que le pertenecen, es decir, a los verdaderos cristianos, los que han nacido de nuevo, y llevarlos al cielo para que no sufran esta gran tribulación. Quizás ahora usted se esté preguntando cómo escapar del gobierno del anticristo. Bueno, todo lo que usted necesita hacer es aceptar a Jesucristo ahora mismo con todo su corazón, es decir, con sinceridad. Renunciar a todos sus pecados en todas sus formas. Comenzar por familiarizarse con la palabra revelada de Dios, leyendo regularmente la Biblia, y orar cada día en el nombre de Jesucristo, quien es el único mediador entre Dios y los hombres. Para todo lo demás, el mismo Espíritu de Dios le iluminará y le guiará.